eres mi amor y de nadie más la voy a amar ¿Qué tal mis amigos de Alegría Mi Corazón? Otro programa más y por supuesto nosotros con todas las actividades desde Santa Cruz. Maribel. Franco, como ya lo dijo, desde Santa Cruz nosotros transmitimos toda la información folclórica y nosotros tenemos una agenda que vamos a desarrollar más un ratito, pero antes vamos a saludar a nuestros amigos folcloristas y no folcloristas quienes ven este programa folclórico. Y para ello vamos de inmediatamente dando el avance y, y no podría faltar el octavo aniversario del de Caporales Caporales AC, exactamente, estuvimos presentes ahí los eh, componentes de esta eh, fraternidad, la pasaron espectacular. También estuvimos presentes en el aniversario del bloque Almae Moreno de la Fraternidad Central Santa Cruz. Exacto. Y no podría ser indiferente, también estuvimos presentes al otro lado de la ciudad, como es en la zona de la doble vía La Guardia, más propiamente en Los Ausales. Y aquí se presentó Luchín Ceballo y también hubo lo que es la gastronomía y no podría faltar el ballet. Y todas las fraternidades de las danzas livianas del Oriental, del Occidente, ya se van preparando para esta gran entrada universitaria en Santa Cruz. También agradecemos a todas las empresas que ponen la confianza en la alegría de mi corazón. Franco. Y para ello quiero agradecer a la tienda que me viste como es Porfi Que está en pleno centro de la ciudad Más propiamente en la calle Suárez Arana, local número 2 Puede ir, dirigirte a este local El personalizado es la atención Ahí el señor Porfirio Y por supuesto para todos nuestros grandes amigos que quiere vestir elegante Así que ya saben amigos, si quieren vestir como mi colega Súper elegante con una buena calidad de tela Ya saben, ahí está la opción entonces, de esta manera, arrancamos tu programa Alegría de mi Corazón. ¡Sean bienvenidos! Y bueno, el cordial saludo para todos nuestros grandes amigos y compatriotas bolivianos que radica en Buenos Aires, y ahí donde ellos también, eh, año tras año, van practicando lo que es el folclor nacional. Maribel. Y las cámaras de Alegría de mi Corazón van sí. recorriendo en la ciudad de Santa Cruz, captando las imágenes, y esta vez estuvimos en los ensayos de las distintas fraternidades rumbo a la entrada universitaria ¡Veamos! ¿Qué tal amigos? De Alegría de mi Corazón Hoy nos encontramos en el Cambódromo Un lugar muy, pero muy, muy turístico donde se realizan varias actividades Y esta vez nos encontramos con el ballet Expresión Cruceño Ellos ya están también ensayando para la gran entrada universitaria eh, buenas noches muchísimas gracias por la entrevista bueno eh, le agradecemos muchísimo por la cobertura que le dan a todos los jóvenes nosotros somos el ballet expresión cruceña y estamos preparándonos para todo lo que es la entrada folclórica universitaria y asimismo para diferentes actividades durante todo el año eh, hoy están ensayando caporal, también ensayan otros ritmos porque se vienen más eh, presentaciones adelante. Exactamente. Bueno, el ballet eh, se prepara todo el año para las diferentes actividades. Nos ha tocado prepararnos en el ritmo de caporal. Eh, vamos a llevar un cuadro de, de calle, en coreografía de calle. Eh, nos estamos preparando con todo lo que es resistencia, preparación física con las chicas y, y también así mismo con los chicos. Eh, y también el ballet tiene otras actividades como ser chovenas, carnavales, taquiraris, enganchados. Entonces estamos invitados también a todo lo que es eh, la presentación en lucha de, contra el cáncer de mama, eh, que es para el viernes 19 y estamos con muchas ganas y predisposición de ayudar con todo lo que es el arte y folclore. ¿no? En este ballet participan también niños, adolescentes, jóvenes. Exactamente, nosotros en el ballet tenemos diferentes categorías. Tenemos la categoría infantil, preinfantil, juvenil, prejuvenil y asimismo la categoría adultos que se empieza a abrir a partir del próximo mes, puesto que ya estamos en las actividades de carnaval también y nos preparamos para todo lo que es carnaval, precas y corsos folclóricos. Para todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y también por el canal Avialala, quizás quieren saber cómo pueden ingresar a su ballet. ¿Qué, ¿Qué se necesita para ser parte de su Ballet Expresión Cruceña? Bueno, nosotros aquí eh, los esperamos a todos. Estamos ensayando en el Cambódromo Cuarto Anillo, ingresando a la primera tienda de adentro del Cambódromo. Eh, lo que necesitan es ganas de, de aprender, la verdad es que el folclore es amplio. Nosotros aquí le damos todo lo que son los tips, nosotros le enseñamos todo lo que es técnica, resistencia, habilidades y aquí mismo los chicos aprenden una actividad que es hermosa, que es una actividad de tiempo libre, que les va a ayudar bastante en su desarrollo físico e intelectual. Como justamente hace un momento estábamos viendo que hacía las técnicas, ¿no? Eso es muy importante para hacer algo profesional. Exactamente, nosotros no solamente hacemos danza, no solamente hacemos baile, sino que los preparamos, necesitan ellos saber este, un poquito de elasticidad, postura, entonces no solamente vienen a aprender lo que son técnicas de baile, también vienen a aprender este, un poquito más de elasticidad, ellos necesitan tener resistencia y eso es lo que nosotros les hacemos, una preparación física constante y luego ellos salen de aquí como nosotros queremos que aprendan para que ellos puedan enseñar a sí mismos en sus mismos colegios, unidades educativas y tengan un buen desarrollo. ...desarrollo físico, eh, y también les aporte en todo lo que son sus unidades educativas. ¿no? Bien, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, es un programa folclórico... ...que realizamos desde Santa Cruz de la Sierra, para toda la gente a nivel nacional. Por favor, algún saludito para cerrar esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias por la cobertura, Maribel, eh, es un placer. Nosotros estamos para servirle a usted, a su canal, y a todo el público de Santa Cruz. Le hacemos la invitación cordial del ballet Expresión Cruceña. Los espera en sus diferentes categorías, lo esperamos lunes, miércoles y viernes de 7... De de la noche a 9 en punto. Con una información completa de diferentes actividades folclóricas desde Santa Cruz, enseguida seguimos con más. Y para todos aquellos que quieran que Alegría de Mi Corazón esté presente en sus diferentes actividades, no te olvides, acá en pie de pantalla está el número al cual no puedes hacer llegar todas tus actividades que vayas a tener. Maribel. Exactamente como el bloque Alba de Moreno se contactó con nosotros para que estemos presentes en su aniversario de la fraternidad ...Central Santa Cruz, ahora vamos con las imágenes... ...¿Qué tal amigos? De alegría de mi corazón nos encontramos... ...en el evento Socavón, donde justamente hacen... ...el festejo de aniversario el Bloque Alma de Morenos... ...de la Fraternidad Central Santa Cruz, y esta vez me encuentro... ...con el presidente y fundador del Bloque Alma de Moreno, ...David Flores... Eh, ...Mucho gusto Maribel, y gracias por apoyarnos... ...por la cobertura y a tu programa AVI Ayala... A producciones hecho en Bolivia, eh, qué puedo decir, digamos, eh, ahorita digamos, ya está, ya va a empezar las presentaciones, este quiero llamar al público en general si están, nos están viendo, que vengan a apoyar, apoyarnos, eh, que nos vamos a recibir con las manos abiertas. David Flores eh, cumple dos añitos el bloque, ¿cuál es el balance que le da como presidente? Eh, balance, digamos, a ver, yo puedo decir que, eh, bueno, a mi parecer es algo muy complicado de hacerlo, ¿no?, pero tampoco es imposible, digamos, ¿no? y mi persona eh, siempre le ha gustado bailar morenada, ama la morenada, ama la morenada orureña, y gracias a las amistades que yo tengo, digamos, aún sigo, digamos, vigente, sigo... ...con mi bloque y sigo teniendo las expectativas de que siempre vaya creciendo... ...nunca trato de, de caer, siempre estoy ahí, ahí... ...intentándolo, intentándolo y este es el resultado de, de tanto esfuerzo. Bien, eh, David Flores, ¿qué se viene más adelante con el bloque Alma de Moreno? Eh, por el momento esta es nuestra fiesta, después de esto vamos a, vamos a descansar... Ya es mucho tiempo que semos, siempre estamos apoyando a diferentes fraternidades. Estamos a veces domingo tras domingo apoyando, apoyando. Vamos a descansar, pero ya nos vamos a preparar para la entrada orureña. Bien, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. ¿Algún mensaje que quisiera dar a toda la gente folclorista, y no folclorista? Eh, lo único que puedo decir digamos, es... gracias. Seguir y más bien dar las gracias a toda la gente que viene, me apoya y que, que tienen un lazo de amistad conmigo, digamos, ¿no? porque eso es lo que yo siempre trato de, de tener una buena amistad con toda la gente. ¿no? Muchísimas gracias, David. Eh, desearte todos los éxitos para tu bloque. Y bueno, eso es, las palabras que da el presidente del bloque Alma de Moreno de la Morenada Central Santa Cruz, desde Santa Cruz, Bolivia y para el mundo entero. We're la agenda folclórica y esta vez estuvimos presentes en el aniversario de los caporales en NAF. ¿Qué tal mis amigos? De alegría mi corazón, como siempre nosotros en diferentes actividades y para ello nos dirigimos por supuesto al aniversario de Caporales Enaf. Coméntenos desde lo que inicio, ¿con cuánto iniciaron y cuántos son ahora en ocho años de vida? Uy, iniciamos con la verdad, iniciamos casi con unas. 20 personas para el carnaval de Oruro. Yo fundé desde el carnaval de Oruro para ir a bailar allá. Así fue haciendo, eh, haciendo mi persona, porque eh, yo participé en los caporales en Abo, Oruro, allá, por muchos años allá en Oruro. De ese modo fue aquí eh, hacerme esa, la, se me salió, ¿no? La del corazón, que soy una folclorista, hacer. Eh, los caporales en Ab Santa Cruz Qué bueno y hoy eh, en ocho años ¿cuántos ya son los integrantes? Uh, eh, los integrantes somos ya somos unos 70 integrantes así que para Virgen del Carmen este año entramos 120 integrantes y ya que se viene la entrada Virgen del Socavón, también vamos a estar ingresando otro monto, tal vez más. Qué bueno, eso es lo importante, ¿no? Eh, comenten, ¿no? ¿qué se viene de acá para adelante con lo que es eh, Caporales? Eh, ¿no? Quizás alguna presentación. Eh, sí, ya que está empezando, lo, lo ahorita eh, va a empezar las veladas a la Virgen del Socavón. Así que yo soy bien devota a la Virgen del Socavón y soy orureña y por eso vamos a estar con todo ese evento. De acá se viene nuestra primera velada, a la Virgen del Socavón, junto a nuestra presidenta Griselda Muñoz, que ahora es ella la presidenta de la institución Virgen del Socavón. Y luego estu se estuviera viniendo la, el aniversario de la institución, que es de Virgen del Socavón. Qué, qué bueno, eso es lo importante. Bueno, eh, para todos aquellos que nos están viendo en este momento acá en Santa Cruz, eh, quizá que quieran formar parte de la fraternidad, ¿cómo pueden hacer? Ah, bueno, <ríe> sí, están abiertos, siempre estado abiertas las inscripciones. Llamar a los números eh, de teléfono 721-14-180 y también al 766-17-180, eh, también al 753-03-768. Eh, eh, los, ¿Los días de quizá de ensayo y lugar? A los días de ensayo es los jueves, sábado y domingo. Así de esa manera, por supuesto, te vamos a mostrar también a continuación las siguientes imágenes, demostraciones de las fraternidades que estuvieron presentes acá en este aniversario lo que es Caporales en out. Para todos nuestros grandes amigos de Alegría de mi Corazón. formamos más desde Santa Cruz de la Sierra. Continuamos con tu programa desde Santa Cruz de la Sierra y las actividades chaqueñas son imparables. Exactamente Maribel, para ella estuvimos presentes en Los Sausales donde tuvo la participación de Luchín Ceballo con todo su repertorio musical y la gente que fueron lo disfrutaron al máximo. Acompáñenos, a ver estas imágenes. mis amigos, de alegría de mi corazón, como siempre nosotros en diferentes actividades y tal es el caso, nos dirigimos a los Sausales más propiamente, Cuarto Anillo casi doble vía, y uno de los grandes artistas desde el Chaco, como es Luchín Ceballo presente, Luchín Ceballo llegó el gran día Gracias, mi querido, bueno, un gustazo hermano, poder eh, saludarte y bueno, qué lindo estar de, de, de, de, después de tiempo en Santa Cruz muy contento por, por venir a, a hacer un show con toda mi banda musical muy contento, de verdad eh, ¿Qué le parece ya a pocas horas de subir al escenario en este lugar como es Los Sauzales? Y la verdad que lindo. Eh, de todas maneras la gente está entrando de a poco, pero bueno, la intención es, la que, es venir a mostrar la, lo artístico como se debe ser en el escenario, mostrar la, las canciones que le gusta bailar a la gente, que realmente son los temas que son más solicitados en los programas. Así que para mí es una alegría muy grande. ...compartir con toda esta gente linda que está en el, aquí en el Sausalén. Qué bueno hermano, eh, comentarle a todos lo que es, eh, lo que siguen seguidores de Luchín Ceballo, ...ya que el programa es a nivel nacional, ¿quién se viene acá para adelante? Bueno, aprovechar para poder saludar a toda, toda la gente... ...que ve tu este programa, Alegría en mi Corazón... ...que bueno que ya en una oportunidad nos encontramos en el Encuentro Montegudeño... Okay. ...y bueno comentarte hermano que ya se viene el cuarto material de Luchín Ceballos... ...para fin de año, para la fiesta más seguro... ...que ya va a salir el cuarto material de Luchín ceballo ¿Qué tenemos en ese cuarto material? Quizá ya la gente está acostumbrada... A, ...al estilo de Luchín Ceballo, ...¿agrá algo de novedoso dentro de ese material? Y bueno, entre ellos... ...como me identifica la copla... el ¿Ya? Chacarera... ...y bueno, hay algo bien surtidito... ...y hay sorpresa también. Quizá algo de lo que... ...quizá los fieles seguidores de Luchín Ceballos... ...se sorprendan. Y claro... Empezando, empezamos con las coplas, por ahí. Qué bueno, hermano, eh, quizás un mensaje para todos los chaqueños que nos ven a través de a la televisión y el programa Alegría mi Corazón, programa folclórico en diferentes departamentos como también fuera de nuestra frontera. Bueno, quiero aprovechar, hermano, para saludar a toda la gente que ve tu este programa Alegría mi Corazón. Mándale un abrazo fraterno de parte de Luchín Ceballos. Y gracias por, por gustar tanto del folclore que nosotros hacemos. Y bueno, apoya a la gente que realmente... Nos gusta subir al escenario, a mostrar lo que somos. Y más que todo, a través del canto, es un mensaje que nosotros damos a toda la gente hermosa. Así como lo dice, a través del canto. Y nosotros no queremos dejar de aprovechar esta oportunidad que lo tenemos acá. Nos vamos a despedir con este pedacito que él nos va a regalar para todo el país al estilo de Luchín Ceballó. Para todos nuestros grandes amigos de Alegría de Mi Corazón. Una chacaranita que dice... No sentí distancia mi brioso al azar. ¡Alopando el alba me vine a cantar! ¡Que viva el Chaco! ¡Upa! Yo me enamoré. Un saludo grande para ustedes, un abrazo grande, los llevo siempre en mi corazón. Ahí está la presencia de María Elena, por supuesto para todo el país, a través de la alegría de mi corazón. El pasado 6 de octubre se llevó a cabo en la ciudad industrial de Viacha los 100 años de festividad en honor, fe y devoción a la Virgen del Rosario. Donde diferentes fraternidades, bailes autóctonos y grupos independientes hicieron su paso por las principales calles de Viacha en un gran recorrido humano. Donde mucha gente disfrutó de esta espectacular festividad. Había ya la televisión presente diferentes actividades folclóricas, cultural que sucede en nuestro país. e sa questo concetto no forse un po' di considerazione di chi viene di noi di noi di noi di noi di noi di noi di Sí, De Santa Cruz, el equipo de Alegría de Mi Corazón le hace llegar un cordial saludo y felicitaciones a todos los hermanos de la ciudad de Piacha. Aunque el clima esté un poco frío, nosotros le aumentamos más alegría a tu programa. Y para ello nos vamos a ir con esta gran eh, cantante, joven ella, como es Bianca Lazarte, con este hermoso video musical él lleva por título Amor Frágil, el ritmo de la saya. Disfrutemos de tu video musical. No quiero ya mentir. Y tú La vida Así como comadritas, llegamos a la recta final de tu programa Alegría en mi corazón, pero antes, Franco nos va a dar unas opciones. Para ello, eh, te doy esta bonita opción para todos ustedes, que quizás se viene el matrimonio, eh, se viene lo que es la promoción de su hijo. No dude de pasar por eh, Tienda Porfi, que está ubicada en la calle Suárez Arana, local número 2. Ahí es totalmente personalizado y por supuesto va a quedar satisfecho con este hermoso traje que estoy puesto en este momento, ya lo sabe en Tienda Porfis Ahí está entonces compadritos, una super opción en Santa Cruz de la Sierra también vamos a agradecer a las demás empresas quienes confían en este programa y a todos los folcloristas y los folcloristas que ven tu programa Alegría en mi corazón. Maribel se viene lo que es la gran entrada universitaria y para ello de aquí en adelante vamos a ir en diferentes eh, ensayos donde las fraternidades se van alistando para lo que es la gran entrada universitaria. Te estaremos transmitiendo todo lo que sucede en Santa Cruz de la Sierra. Así que muchísimas gracias por acompañarnos durante esta jornada. Será hasta un próximo programa. Chao, chao.